Su nombre es Dino Armas. El mes pasado hubo una gigantesca explosión volcánica submarina que formó una nueva isla. Naomi, el Dr. Abbott y el Profesor Takuda van a ir allí a investigar. Y nos han invitado a Rina y a, mí a que vayamos con ellos. Tened cuidado. La actividad volcánica hace aflorar a la superficie nuevas fuentes de fuerza vital. Eso podría atraer a los dragosaurios. No había pensado en eso. Os informaremos si vemos alguna cosa sospechosa. Para entonces, quizá tengamos energía suficiente para conectar con vosotros. ¿Tera, no querías unas vacaciones en una isla? Tened los ojos abiertos e informadnos de lo que suceda. Lo ya haremos. No. Divisaremos la isla dentro de uno o dos minutos. ¡Excelente! Vamos a explorar una isla completamente nueva. ¡Es fantástico! ¡Ya la veo! ¡Ahí delante! ¿Ah? Oh. Mm, ¡Qué extraño! ¿Qué pasa, Doctora Bob? La vegetación tarda meses o años en brotar en una isla de creación volcánica. Sin embargo, esta isla está cubierta de vida vegetal. ¡Gracias por traernos! ¡Gracias! ¡Le volveremos a ver esta tarde! ¡Es asombroso! ¿Qué opina usted, profesor Takuda? Sinceramente, no lo creería posible de no estar viéndolo con mis propios ojos. ¡Es increíble! La mayor parte de las plantas parecen procedentes del Cretáceo. ¿Entonces habrá dinosaurios? Si hubiera dinosaurios, los dinocaballeros lo sabrían. Lo último que veremos aquí será un dinosaurio. Chicos, hoy os espera una gran aventura. Una isla de un mes de antigüedad con formas desarrolladas de vida vegetal, la mayor parte de los cuales no se han visto desde hace millones de años. Es una anomalía científica. Recojamos cuantos especímenes podamos mientras estemos aquí. Sí. Ajá. ¿Qué produce ese ruido? Suena como una hélice. Oh, oh, oh, sea lo que sea, está acercándose. ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Eh? Desde luego no es un pato. ¡Qué asco! Es como una especie de libélula. Pero gigante. ¡Fascinante! Hay fósiles que prueban que existió un insecto así durante el Cretáceo. Pero, ¿qué hace aquí, doctor Abbott? La única forma de averiguarlo es examinarlo. Rápido. Preparen sus redes. ¡Bien! ¡Es la ¡Eh, doctor Abbott, delante de usted! ¡Rápido! ¡Pense la vuelta! ¡Va en la otra dirección! ¡Vamos, coge la Ana, ¡Eh, ¡Hey, doctor Abbott, cuidado! ¡Ya lo tengo! No. existente y la hemos dejado escapar. ¿Qué está pasando? ¡Quiero comerme! ¿Eh? ¡Corran! ¡Apenas puedo ya respirar! ¡Ahora tiren todos! ¡No te preocupes! ¡Te sacaremos de ahí! ¡Oh, no! Tiro todos a la vez! ¡Tirad lo más fuerte que podáis! ¡Una vez! ¡Con fuerza! ¿Se encuentra bien, Daomi? Para ser sincera, no. ¡No estoy bien! Vine a investigar, no a que me comieran. Sobre todo, una estúpida y maloliente mutación de monstruosidad y Luego hablan de, de objetividad no, científica. Si hace 70 la cuestión es, ¿cómo existe semejante planta en nuestra era? Mm, así es. Es un misterio para la ciencia. ¿Antigua vida vegetal? Antiguos insectos, plantas carnívoras gigantes que se han desarrollado en el plazo de un mes La causa de esto tiene que encontrarse en la isla ¡Kaito! ¡Mira allí! No veo nada La corriente, mira con detenimiento ¡Es pura fuerza! ¡Hay por todas partes! Así que es eso cuando hizo erupción el volcán y creó la isla, hizo aflorar a la superficie de la Tierra la fuerza vital, junto con plantas e insectos fosilizados que yacían en el fondo del mar. La fuerza vital les infundió energía y crecieron de la noche a la mañana. ¿Eh? ¿Qué cree que ha sido? Tal vez otro insecto gigante o tal vez un gran pájaro. Tenemos que llevarnos algún espécimen si lo encontramos. ¡Vamos! ¡Tenemos que capturar esa enorme libélula! Se esconde en la parte más espesa de la selva. Creo que está detrás de aquellos árboles. Podría ser peligroso. Kaito y Rina deberían quedarse aquí. Perfecto. En cuanto estemos solos, llamaremos a Tirano. Kaito y Rina pueden afrontarlo. El doctor tiene razón. Uh -huh. Nosotros os retrasaríamos. Pensaba que deseabais venir. Quizás seamos un obstáculo para un gran descubrimiento científico. Sí, en eso tienes razón. Bien pensado. Podría ser el descubrimiento más notable de este siglo. Si hallamos lo que espero hallar en esta isla, acabaremos siendo los científicos más famosos del mundo. ¡Estamos solos! ¡Ahora podemos explorar de verdad! ¡Parecen dino caballeros! Oh. ¡Vamos, Rina! ¡Voy detrás de ti! ¡Qué raros son esos dino-caballeros! ¿Qué te hace pensar que son dino-caballeros? Tenían el mismo aspecto que Tirano y los demás. ¿Qué otra cosa pueden ser? Esa es una buena pregunta. ¡Qué raro! No sé por qué luchaban entre ellos. Quizá lo hacían por comida. O tal vez por la fuerza vital. ¿Quieres decir cómo hacen los dragosaurios? Quizá sean unos dragosaurios. ¿Unos dragoclones? Sí, pero si los hubiese enviado aquí Ryugu, ya habrían esquilmado la fuerza vital de la isla. Sean lo que sean, son peligrosos. Uh -huh. El doctor Abbott y los otros. ¡Ah! Doctor Abbott, ¿dónde están? ¡Profesor Takuda! ¡Naomi, ¿puedes oírme? Están demasiado lejos, no pueden oírnos. ¿Y qué hacemos? Ir a buscarlos para sacarlos de esa selva antes de que les pase algo. Buena idea. ¿Ah? ¿Qué es ese extraño ruido? ¿Qué podrá ser? Ay, ay, ay. Esa cosa parece una dino tortuga. ¿Puedes hablar? ¿Eres un dino caballero o eres un dragosaurio? Subir. ¡Gracias! ¡Rápido! Me llamo Gómez. Encantado. No os preocupéis por vuestros amigos. Están a salvo en el otro extremo de la isla. Iremos a recogerlos cuando acabemos nuestra misión. Muchas gracias, señor Gómez. ¿Mmm? Uh... Uh, ha mencionado una misión. ¿También está haciendo una investigación? Ah, uh, sí. ¿Para qué necesita tantas armas si está investigando? Ah, eso. Ya, ya habéis visto los dos lo peligrosos que son los animales en la isla. En las armas hay seguridad, es lo que siempre digo. Todo listo para marcharnos, señor. Bien, saldremos inmediatamente. ¿Qué van a hacer? Contribuir a la investigación científica a nuestra manera. ¿Y qué manera es esa? Recojo cosas para los científicos. ¿Qué ocurre ahora, señor Gómez? Hmm, esperad un momento. ¿Eh? ¡Aquí ¿Ah, hay algo! ¡Y es grande! ¡Es uno de aquellos dinosaurios! ¡Sí! ¡Eh, tú! ¡Estamos aquí! ¿A qué esperas? ¡Venga a cogernos! ¿Pero qué hace? ¡Vamos! ¡Demuéstranos lo fuerte que eres! ¡Se ha vuelto usted loco! ¡Bien! ¡Lo tenemos! Ahora ir allí y emplear las redes. ¡Sí! ¡Ha sido perfecto! ¡Aparece, dragoclones. ¡Salid de vuestras vainas regeneradoras! Tenéis el poder del cristal oscuro. ¡Hay una misión que cumplir! En el planeta Tierra ha brotado una nueva fuente de fuerza vital. traédmela y si intentan impediroslo a los Dino-Caballeros, ¡destruidlos! Vamos a atrapar a sus amigos. No os preocupéis por él, la jaula es irrompible. Sí, Esperen un momento! Esos no son científicos, son cazadores. Es verdad. Hay que averiguar quién es este dinosaurio. Si es un dino caballero, podremos comunicarnos con él como lo hacemos con los demás. Si eres un dino caballero, entonces somos tus amigos. ¡Ah! ¡Es inútil! ¡No nos entiende. ¡Es verdad! Llamemos a Tirano y a los otros. Ellos sabrán qué hacer. Tirano, hemos descubierto unos dinosaurios que parecen dino caballeros, pero no podemos comunicarnos con ellos. Este es uno. ¿Lo reconoces? Sí, Kaido. Es dinopaki. ¿Los otros son también Dino Caballeros? Deben de ser Dino Arki y Dino Kenti. Los tres se llaman Dino Armas. Si son Dino Caballeros, ¿por qué luchaban entre sí? La abundancia de fuerza vital los despertó tan súbitamente que están desorientados. Son jóvenes. Han perdido la memoria de Dino Caballeros y han olvidado los poderes que se les otorgaron. ¿Así que este es un caso de amnesia? Sí, así es. Son amigos. Sí, Dino Caballeros. Hay que ayudarles. Kaito, Rina, haced lo posible para impedir que se los lleven de la isla. ¡Vamos hacia allá! Tenemos que hallar la forma de sacar de la jaula a Dino, Dinopaki antes de que regresen Gómez y los demás. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Qué estáis haciendo? Nos cerciorábamos de que estaba cerrada. ¿No esperabais vernos tan pronto? Se estropeó uno de los coches y hemos vuelto para repararlo. ¡Vaya, qué cosas! <risa> ¡Ya está bien! Ay, sé lo que os proponíais. Queríais liberarlo, ¿verdad? Así es, pero teníamos una buena razón. En realidad no es un dinosaurio. ¡Es un dino caballero! ¿Qué tonterías estáis diciendo? Los dino caballeros protegen la Tierra. Sin ellos, el planeta está en peligro. ¿Creéis que voy a tragarme un cuento como ese? ¿Tenéis idea de lo que vale? Escuchad, con el dinero que haga por la venta de este dinosaurio, podré comprarme mi propia isla. Oiga, señor Gómez. Muchachos, no sé qué estáis tramando, pero empiezo a cansarme de vuestro estúpido juego. ¡Corre! Encerrados en la jaula y vámonos! Escuchad, parecéis bastante buenos chicos, pero como sigáis intentando estorbarme, vais a veros metidos en un buen lío. ¿Qué ha sido eso? ¡Parecía dinamita! ¡Son dragosaurios! ¡Están aquí! Va a ver que lo que ha llamado cuento es una auténtica pesadilla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Tenemos más dinosaurios! ¡Eso no es un dinosaurio, señor Gómez! ¡No, es un drago clon. ¡Me importa un pito lo que sea! ¡Solo sé que valen una fortuna! ¡Vaya! ¡El aperitivo está servido! ¡Ay! ¡Es imposible! ¡Los dinosaurios no hablan! Puede hablar y masticar al mismo tiempo. ¡Oh! ¡Qué, <risa> ¿Qué criaturas tan insignificantes? ¿M? Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah! Han capturado al joven Dino Caballero. ¡Ah! ¡Qué patético! ¡Drago Brachio por el Cristal Oscuro! ¡Hacha de veneno! Quien quiera que seas, estás perdido! ¡No será hoy, Drago Clown! Perdona, nos ha costado mucho llegar. ¿Llegáis a tiempo? ¡Sí! ¡Como siempre! ¡Dino Tirano por los antepasados! ¡Dino Caballero Listo! ¿Catarín Desbraquio? Creo que es hora de otra lección. Sí, pero yo seré el profesor. ¡Aaah! ¡Aaah! Te sacaré de ahí enseguida, no te preocupes. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuidado con el otro! ¡Oh! ¡Luchan en el lado equivocado! ¡Aaah! Tus amigos parecen confundidos. Intenta recordar: soy tu amigo Dino Tirano. No le entienden Sois miro caballeros elegidos por los antepasados para proteger la fuerza vital de la tierra Vuestros ¡Ah! enemigos están esquilmando la fuerza vital de esta isla ¡Es lo mejor que he probado! ¡Deliciosa! <risa> Solo los Dino Caballeros podemos detenerlos. Vosotros luchasteis junto a nosotros, combinando vuestro poder con el nuestro. ¡Sois los Dino Armas! ¿Dino Arma? ¿Dino Caballero? ¿Dino Caballeros? ¡Sí! Dino Kenti, ¿recuerdas? Tú llevas el esqueleto taladrador. Dino Ar... Se te dotó del arma escudo óseo. Y tú, Dinopaki. luchas contra los enemigos con la dinoarma espada con púas. Sí, empiezo a recordar. Luchamos juntos. Ya. Lo recordamos, tirano. Gracias. Sois... Los dinoarmas protectores de la Tierra. ¡Sí! ¡Dinoarmas! Dino Paki, por los antepasados, Dino Caballero Listo. Dino Kendi, por los antepasados, Dino Caballero Listo. Dino Art por los antepasados, Dino Caballero Listo. ¡Lo has conseguido! ¡Les has hecho recordar! Los dino Armas están listos y a tus órdenes. ¡Vamos! ¡Paki espada con púas, dino arma! ¡Arque escudo óseo, dino arma! ¡Acoplamiento del escudo! ¡Acoplamiento de la espada con púas! ¡Acoplados! <risa> existe, Brachio! ¡Estoy en camino! ¡Esqueleto del labrador, dino arma! ¡Acoplamiento del esqueleto! ¡Acoplado! <risa> ¡Eso no te terminará de nada! ¿Eso crees? ¡Imposible! ¡Ha hecho pedazos mi hacha de veneno! ¡Sí! ¿Y ahora qué? ¡Es tu turno! ¡La lección ha acabado! ¡Tirano! ¿Eh? ¡Toma esto! Tía! ¡No! ¿Eh? ¡Encaja tu esto! ¡Ah! ¡La armas son muy potentes! Si los dragoclones no pueden vencerlos, deberíamos largarnos. Yeah. ¡Muy sí, bien! Yeah. Vuestros amigos, luego nos vemos. ¿Eh? ¡Hola a todos! ¿Tienen la libélula? <risa> Fue una gran persecución, pero ha escapado. <risa> pero lo hemos pasado muy bien. ¡Ja, <risa> ¡Se acabó la caza! Voy a comprar una granja. Las vacas son más inofensivas que los dinosaurios. Kaito, Rina, lamento que no hayáis explorado la isla con nosotros. Sí, resulta que la isla no era tan peligrosa. Salvo por una planta en particular. <risa> Adiós, Dino Armas. Ha sido un placer. Volveremos a vernos. ¡Eh, Kaito! ¡Rina! ¡Hasta muy pronto! <risas> ¡Venid a visitarnos! Si nos necesitáis, allí estaremos.